Es ISA. ISA. Este. Y este, BIE. BIE. Este, Toma mori ISA Podeco es BIE. Y este, ISA Podeco es ISA. ¿Sí? También puedes decir eso si quieres. Ok. Vamos a ver rápidamente las funciones de las cuentas. Como vimos, el eh, 260 es adivinación tratamiento de enfermedades y dar nombres a las personas. O sea, el día en que naces, la asociación mantica a este día, ese es tu nombre. Ese es tu destino, como dicen muchos documentos. Entonces, el nombre que tiene, vamos a decir, 12 viento, por ejemplo, porque si hoy naces y hoy es el día 12 viento, asociado a 12 vientos, entonces ese es tu destino. ¿Sí? Destino suena muy fatalística ¿no? pero, pero obviamente no. O sea, hay muchas diferentes cosas que puedes cambiar. Lo, una de las cosas de la fuerza de ese sistema es que, por ejemplo, si tienes un uh, conejo, por ejemplo, conejo muy asociado a sexualidad, por obvias razones, ¿no? Uh, sí, ¿no? Obvias razones o no? Sí. sí. Okay. <risa> Digo, ¿no? Uh, si tienes 13 Conejo, pues entonces tu carácter tiene un destino como, tú vas a ser loco del sexo. ¿Sí? Entonces, este pobre está destinado a ser loco del sexo en toda su vida. Pero no. Porque el momento cuando tú sabes que tú tienes este carácter, tú tienes este, esta cosa dentro de ti, entonces tú puedes vivir una vida que controles esto. Si tú no lo sabes, pues entonces vives ahí como loco, ¿no? Pero como lo sabes, entonces puedes actuar, ¿sí? Entonces hay un sistema ahí que controla precisamente eso, ¿sí? Entonces destino no es correcto, ¿no? Porque destino quiere decir que, pues ahí vas y no hay otra manera. Bueno, para mí, para lo menos, ¿no? Pero no es el caso, ¿sí? Eh, puedes controlar tu destino a través del conocimiento de este conocimiento y eso este no es solamente en Mesoamérica ¿eh? este también es en, en todo el mundo en ¿no? astrología si tú sabes más o menos cómo, tú sabes entonces cómo actuar debido a esto ¿no? okay. entonces esta es uh, la, la función del tonopali o el bie en Funcionó el Poli, el de 365, el calendario, ¿sí? Dividido en periodos de 20, no de 20. Años. Primero, tributo, aquí lo vemos, documento de, de eh, Guerrero, uh, donde pagas tributo en ciertas veintenas, cada 80 días, en los documentos coloniales vemos mucho. 80 en 80 días pagas tributo. O sea, cada cuatro veintenas. ¿Sí? Pagas tributo. Y estos precisamente son los signos díficos de estas veintenas. Estas. Esta es una otra fijación de fiestas. Cada fiesta, tiene, cada veintena tiene una fiesta dedicada a cierto Dios. Y esas son fiestas públicas. ¿No? Vemos aquí que eh, la cuenta de 300 centímetros es pública, el otro es privado, porque cuando tú vas a consultar a un especialista es privado, ¿No? aunque es un rey, o sea, puede ser que un rey va a consultar sobre la guerra, ¿No? si voy a la guerra sí o no, el, la consulta es privada, aunque el resultado es obviamente público, ¿No? este es público, tributo obviamente es público son fiestas, pues son fiestas públicas, grandes. ¿no? Y otra vez, agrícola. Ah, rituales, oh. no tengo un objeto para esto. Pero, eh, la importancia de este cuenta sigue también en la colonia. Aquí tenemos precisamente la única representación eh, de la cuenta 365, Elisa, en zapoteco Aquí lo tenemos y aumentan los Tenía todavía en 1700, ¿por qué? Porque era muy importante. ¿No? Y aquí lo tenemos. Estas son los 20, las veintenas uh, del Iza, del, del año Y el último, Chipuali, es histórico. Son los registros históricos y lo vemos en los documentos pictográficos. Aquí tenemos un documento mixteco, el códice Selden, donde vemos el año precisamente ese es el, la cuenta de Chihuahua, la el 52 ¿recuerdan? y obviamente este porque okay, es 2 pedernal tiene también un significado mántico o sea hay ciertos años que tienen ciertos valores sí o sea no es no se debida así de esta forma si ese es un ese uh, es un, un bien, un año, dentro de esa función, pero también tiene un significado uh, mántico. Y ese sistema es antiguísimo. ¿Por qué? Porque desde el inicio del tiempo, aquí en Mesoamérica también tenía el problema del caos de la vida. ¿no? Entonces, los primeros registros que tenemos en escritura mesoamericana, aquí lo no tenemos... Aquí en Oaxaca, un ojo es precisamente el nombre mántico de una persona. Tenemos incluso la idea que la escritura mesoamérica fue inventada por esta razón. Lo inventaron precisamente para esto. ¿Sí? Y a partir de eso este es como, bueno, hay una discusión sobre esta piedra. Que mejor no entramos, pero eso lo dejo a los arqueólogos. ¿no? Eh, fechamiento de esta piedra, porque ni siquiera es un argumento muchas veces arqueológico, pero de diferentes campos entre arqueólogos y arqueólogos. Eh, uno dice 500 antes, otro dice 300 antes de Cristo, pero no importa mucho ahora. Pero es eh, antiguísimo el sistema. Y obviamente, si es 300 antes de Cristo o 500 antes de Cristo, no lo inventaron en este momento. O sea, no lo inventaron 500 años de Cristo, dijeron, vamos a ponerlo en piedra. ¿No? no, lo inventaron mucho antes, lo tenía registrado sobre algún tipo de papel o lo que sea. ¿no? Y finalmente dijeron, oye, vamos a ponerlo en piedra también. O sea, es más antiguo el sistema. Y tenemos esto en muchos diferentes. Aquí lo vemos, aquí, aquí, aquí. Bueno, es de Lisa, probablemente. ¿No? Muchos tienen esto aquí en su, sus tocados, ¿no? y en el postclásico, aquí vemos otra vez el códice Selden que vimos usar como un. Mira, todos los nombres de los personajes, cada uno tiene un nombre, y ese es un mántico, es un nombre mántico. ¿Sí? Y tenemos también los años, uh, aquí. ¿Sí? entonces está lleno de esto y por eso es tan importante ok entonces vamos a entrar ahora un poquito más ahora entendemos la base ¿sí? con que tenemos que trabajar ahora vamos a ver cómo funciona y como digo te dije, eh, los signos como los numerales cada uno tiene su valor y aquí tenemos entonces, por el ya no, tenemos, voy a ver, voy a mostrar un detalle, no se preocupe, pero eh, tenemos aquí cinco páginas y cada página tiene cuatro signos. 5 por 4 20 signos. ¿Recuerda que hay 20 signos? Entonces, cada, aquí explica el valor de cada signo. Aquí tenemos este. ¿No? Entonces, ese es el signo de sopilote. ¿Sí? Aquí lo vemos sopilote. Y está asociado a esta diosa, Ispapalot, que es una diosa un poquito enigmática, pero uh, está asociado a ciertos sacrificios y todo esto. Y vemos aquí un señal que es la asociación que tenemos. Obviamente la diosa reina sobre este uh, momento, ¿no? O sea, tiene su influencia sobre el momento, pero también tiene aquí un señal que indica un valor más y en este caso ese es un árbol es un árbol antiguo de eh, de Tamuanchan y es el eh, Tamuanchan y era el, dio, el lugar de los dioses y allí había un árbol y este árbol está asociado a toda la fertilidad de la naturaleza y todo esto sí y aquí vemos que se rompe el árbol o sea es el rompimiento de, de, de la fertilidad y de, de la riqueza de la naturaleza. O sea, es muy negativo. ¿Sí? Entonces, un día Sopilota es asociado o reina, una diosa asociado a sacrificio y todo este tipo de cosas, y asociado a el rompimiento de la fertilidad y la riqueza natural no es un buen día para empezar a hacer algo con tu milpa por ejemplo ¿No? o sea, mejor elegimos otro día para si tú quieres hacer uh, trabajo en tu milpa pues no, ese día eliges entonces otro día entonces cuando tú vas a consultar a un especialista y tú quieres uh, no, hacer un trabajo en tu milpa él dice uh, pues mañana no mejor esperes un día Flor, por ejemplo, ¿No? aquí. entonces sí. aquí estamos ahora. Entonces, si mañana es ese día, entonces espera uno, dos, tres, cuatro, cinco días. O sea, de aquí a cinco días es un día flor asociado a riqueza y todo esto. Mejor esperas cuatro días, cinco días. ¿Sí? Ningún problema. Y normalmente no son periodos tan largos. Si tú quieres que trabajar en tu MIPA no puedes esperar tres semanas. ¿no? Tiene que entonces buscar un día que está cercano. ¿no? Y hay esas posibilidades. Entonces X otro día ¿sí? sí Pero esos son los valores. Entonces el especialista consulta ese documento. También hay la ventena los signos, sobre el cuerpo. En este caso sobre el cuerpo de un venado. Pero obviamente el venado somos nosotros. Entonces, si tú vas y tú dices, oye, ¿sabes qué? Tengo un dolor aquí. ¿Y cuándo tengo que hacer un, una cosa para quitarlo? Entonces, el especialista pues, va a ver esa tabla y dice, ah, ¿sabes qué? Es este lado. Entonces, un día agua. Vas a un día agua, vas a hacer uh, un ritual y va a mejorar. O va a seguir un tratamiento en ese día. ¿No? Entonces, hay ese tipo de eh, tablas también. También hay periodos. Aquí vemos, esos son para viajeros. Uh, entonces, dice de, uh, son, es una ventana. ¿no? Aquí vemos los últimos dos, flor y uh, lluvia. ¿no? Entonces, este periodo de dos días asociado a este Símbolo. Entonces, cuando tú tienes que ir de viaje, pues vas a consultar eso. El viaje es otra, este periodo es inseguro. No sabes lo que va a pasar. ¿No? Entonces, particularmente en este momento, no vas para, mañana me quedo en casa, entonces ah, voy a consultar si es un buen día para quedarme en casa. No. ¿No? no. Cuando vas de viaje, cuando es inseguro, ¿no? Entonces, en este momento vas a consultar a un especialista. ¿Sí? Cuando tú tienes que hacer una entrevista para un trabajo, pues mejor vas a consultar especialista, ¿no? Y cuando dices, ah, en tres días, y tú vas a consultar, y dice, no, no, tres días no puedo, porque tengo que no sé qué, tengo una tía que es enferma y yo tengo que ir al hospital, todo mentira, pero no quieres ir en tres días, porque tres días no es un buen día para hacer la entrevista, ¿no? Entonces mejor en cuatro, que es un día asociado algo. Entonces hay periodos también que son buenos para algo o malo para algo. Y en esos periodos porque hay cosas de vez en cuando que tardan más que un día. ¿no? ¿No? Y el más común es la división en tres cenas. ¿Sí? Aquí vemos, Borgia. ¿no? Entonces vemos durante ese trece, es una trecena, ¿no? ese 13 trece días. Esas son las asociaciones que tenemos, entonces cada uno de estos tiene su propia asociación, ¿sí? Cada uno tiene su propia asociación. Y el signo, aquí tenemos uh, su pilota, recuerda, bastante negativo, ¿Y cuál es el numeral de esto? No es una pregunta retórica. <risa> ¿Cuál es el numeral de esto? ¿No? ¿Cómo podemos saber cuál es el numeral de este? Son trecenas. Y tenemos trece numerales. Entonces, siempre el primero es uno. Es una división en trece. ¿Recuerda? Tenemos 260. Si lo dividimos en trece, tenemos 20 veces trece. Entonces, si tenemos una división en trece, pues el primero siempre es uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Entendemos? Por eso no ponen los numeritos aquí. Los bolitas que vimos en el inicio. Porque no es necesario. Sabemos perfectamente bien. ¿No? Además, sí. si conoces tu código y se sabe que, ah, ese es 9. Aquí. ¿No? Y tiene que contar. Fácil. ¿Sí? Entonces muchas veces en esos documentos no hay los bolitos, no los bolitos. Pero, pero algunos signos, con, eh, sería en lugar del 14 sería uno... Pero no hay 14. No, ya sé que no hay 14. Bueno, no aquí, en Guerrero sí hay 14. Hay dos, eh, no hay uno en Guerrero, solamente hay dos a 14. Pero, pero digamos que no, tenemos 13 te símbolos... El... ¿Sí? El número uno correspondería a otro signo. Eso sí, por eso. O sea, eh, aquí empezamos con el eh, eh, pilota Ese es un so ¿Sí? Ese es eh, conejo. Ese es conejo, que es 13 conejos. El siguiente es uno, el que viene después del de, so ¿Sí? Es la, otra, la siguiente página. ¿Sí? Pero siempre empieza con uno, igual que acá. Ese es uno. Aquí va así, y ahora vamos a la siguiente página bueno, lo tengo aquí. ¿Sí? Entonces, empiezas aquí. 1, 2, 3, 1, 9, 10, 11, 12, 13. Y el siguiente empieza aquí en la esquina. Así. 9, 13, y así. ¿Sí? Y la siguiente página... Bueno, recuerda que había, aquí vamos a tener... ¿Cuántas páginas vamos a tener? Si tenemos 2. 20 por 13. Entonces, si tenemos menos 20, pero tenemos 10 páginas entonces, porque tenemos dos trecenas en una página entonces tenemos 10 páginas ¿sí? entonces empieza aquí abajo y así, 10 páginas y después cuando llegamos a la décima página sube o sea, la onceava trecena está en la décima página sube y regresa y regresa, 10 páginas ¿sí? o sea, vamos así ¿No? Por eso, esta figura, la diosa que reina durante ese tresena, mira hacia allá. Y este, mira hacia allá. Contrario. Porque vamos primero así y después regresamos. ¿Entendemos? Entonces, pues aquí la cuenta empieza aquí abajo. Ese es uno y aquí acá. ¿Sí? ¿Entendemos? Sí. Fácil. Es fácil cuando lo sabes. ¿no? <risa> ¿No? Entonces, durante ese periodo, bueno, mira, Este entonces, el día, un sopilote tiene un valor mántico, tiene un poder mántico, adivinatorio. ¿Sí? Uno, debí, ¿no? Sopilote, malo. Bueno, malo para ciertas cosas. Para, por ejemplo, mil y cosas así. ¿Sí? Uh, pero está dentro de un periodo de 13 donde reina este dios. Es el dios Sholot. ¿sí? Que tiene en sí otros poderes. O sea, tenemos primero tenemos la capa del valor del numeral, después la capa de, del sopilote, del signo, después tenemos la capa de la trecena donde reina este dios. ¿No? Y tenemos aquí varios otros señales, como vimos hace rato también, ¿no? el árbol roto, Pues aquí tenemos una serpiente rota, serpiente, sexualidad, lujuria.